Este domingo 19 de octubre de 2014, en las instalaciones del Colegio Cristóbal Colón, la obra educativa marista en Tepic, Nayarit, primaria, secundaria y preparatoria, celebró su ya tradicional domingo familiar, en el marco de los festejos del Bicentenario Marista, donde directivos, maestros, alumnos, administrativos, colaboradores y padres de familia en general, armonizaron al disfrutar alegres momentos de convivencia, en la convicción de que una verdadera familia se hace fuerte por los detalles de cariño y amor que se comparten, así como los bonitos recuerdos de una sana relación. Se contó con la presencia de invitados especiales que dieron realce al festejo, siendo el director general Roberto Aldrete Padilla, quien en nombre de toda la comunidad marista dio la bienvenida resaltando en su mensaje que la obra educativa marista es un legado de formación religiosa que nos deja el padre Marcelino Champañaco, a raíz de su encuentro con el joven Montage, del cual surge su inspiración de educar en la fe, bajo la convicción de, para educar a un niño hay que amarlo, y que por tal razón, a partir del próximo 28 de octubre y hasta el julio del 2015, en todos los países que tiene presencia marista, celebraremos el año Montage, resaltando con ello la importancia y la urgencia de nuestra misión tan actual hoy, como en tiempos del padre Marcelino Champañá. Todos los alumnos de la obra Marista Antepic se integraron en dos equipos, azules y rojos, para llevar a cabo una serie de juegos deportivos y recreativos, dando en cada disciplina el mérito al equipo ganador. Sin lugar a dudas, a todos nos gusta disfrutar de buenos triunfos y por esta razón, en este día niños y jóvenes entregaron alma y corazón en cada competencia. También se hizo derroche de creatividad e ingenio con la presencia de amenas obras de teatro protagonizadas por jóvenes estudiantes de la preparatoria, bonitos bailables modernos, bellas interpretaciones musicales y rutinas de aeróbics donde participaron los niños y jóvenes de primaria y secundaria. Por supuesto que atendiendo a la razón de que como personas debemos cultivar valores de amor, fe y espíritu de familia, dedicando el tiempo que sea necesario, practicando el esfuerzo suficiente y la imaginación creadora constantemente para mantener una relación familiar floreciente ¿Qué será de mí, sola y triste en este barco? Pues ¿qué pasó, muchacha ¿Por qué la cara tan larga como cola en tortillería? Estoy sola, muy sola, y ya no quiero vivir. Voy a saltar del barco Ah, hijos, espérese mi cornuda, que el barco está muy alto y el agua está arreglada No me importa, ya no tengo por qué vivir Ah, ¿cómo será, Terca? A ver, parecen ¿eh? cierren los ojos, y no se asusta ahorita que la abrace de la cintura. Miren nomás qué flaquita, hay que comer mi flaquita. A ver, abra ahora sí los de ver, a ver qué ve. Pues, al público. No sea también, chata. echa la imaginación, y dígame, ¿qué ve? Estoy volando, y veo un cielo azul, y nubes, y un mundo maravilloso. ¿Y usted se lo quería perder? ¿Cómo cree que iba yo a dejar que se aventara de cabeza así nomás? Si uno tiene que tener la ayuda del prójimo, o poco quiere que don don Marcelino Champañán se hizo de la vista gorda ante el moribundo Juan Bautista Montaigne? que no conocía a Dios, pues claro que no, le tendió su mano y esta fue su inspiración para fundar a los hermanos maristas. ¿Cómo le quedó el ojo, Chata? Enhorabuena y muchas felicidades por esta organización, pues gracias a los bonitos momentos de convivencia familiar, nuestros niños pueden atesorar bellos recuerdos de un alegre Domingo Familiar.